En el gabinete ampliado se ha tocado fundamentalmente el tema económico. A partir de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación del Desarrollo, se ha visto que la economía boliviana sigue con un buen desempeño. El, las tasas de crecimiento del producto interno bruto están dentro de lo que se ha previsto y eh, vamos a estar en lo que ya el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado, vale decir, un crecimiento que va a permitir que se active este año el doble aguinaldo. Este viernes se llevó a cabo el gabinete ampliado en instalaciones de la nueva Casa Grande del Pueblo, convocado por el presidente del Estado boliviano, Evo Morales. El encuentro congregó a ministros, a viceministros, a directores generales y ejecutivos de las empresas estatales, entre otras autoridades, se analizó la economía del país. Que este año, como resultado de eh, la subida del precio del petróleo, eh, ustedes saben que eh, estuvimos... Eh, hemos eh, presupuestado eh, sobre un precio referencial de 45 dólares el barril de petróleo y sin embargo ya está muy por encima de ese valor, eh, por lo tanto eso significa mayores ingresos para el país por concepto de eh, actividad hidrocarburífera que es una de nuestras principales fuentes de ingreso además entonces eh, alrededor de eh, va a tener un impacto esto de alrededor de un 20% más de ingresos Previamente el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera encabezaron desde las 5 de la mañana aproximadamente la primera reunión del gabinete ministerial en esa infraestructura.